Muy buenas eh, perdón, mil perdones, ya sé que son y 20 y el director era a las 7. Se supone que yo iba a jugar el de los cirujanos, pero no sé qué pasa, que no, no quiere mi ordenador enseñar la imagen de Quest, no hay manera. O sea, tiene que llamar a Oscar y todo, que está por ahí. Y... <ríe> y ni, ni... ¿Qué pasa por compartir las Quest Pro que están en beta y no te funcionan? Sí, exacto, sí, sí. Totalmente. <ríe> Pues eso, que, que al bueno. final va a ser tú, Gaby y al final, si últimamente siempre estabas jugando tú y yo miraba Porque como era juego juegos de PC, pues bueno, no pasa nada ya, ya le daré una vuelta a ver qué está ocurriendo ahí Y, y nada, pues tú poniendo Gaby y yo voy poniendo por aquí Yo y... en principio estoy ya listo para enseñaros mi habitación Con pass a todo color No sé si la sí. veis Buah, Vivo en una cueva, no sé si os lo había dicho nunca He dicho que voy en un pueblo, pero nunca os había dicho que voy en una cueva. ¿eh? Bueno, que fuera de bromas, esto es el escenario de los anillos de poder. Y lo que vamos a hacer es jugar a I expect you to die home, sweet home, que es pues una pequeña experiencia gratuita, ya veis que va a ser muy, muy cortita. O sea, si os dura más de cinco minutos es que sois muy malos con los juegos de puzzles. <risa> Y lo primero que hay que hacer, si me confirma Ramón que lo estáis viendo en sí, la sí, habitación, no, no, no. de verdad. Lo vemos, lo vemos. Lo primero que hay que hacer es ajustar, definir las paredes, que las claro, voy a hacer así un poco... Eso siempre tienes que hacerlo la seguido? primera vez, ¿no? Sí, hay que hacerlo la primera vez. Acá. Es... Me refiero a que se si apagas y, y reinicias tiempo. otra vez, ¿no? Pues nada, hay que volverlo a hacer, efectivamente. A ver, ah, es que eso es un, un poco, poco follón. Ahí. Claro, se con los cables y a ver si lo puedo hacer por aquí sin mirarme. No tengo que dar toda la vuelta. A ver, a ver, aquí está la pared. Bastante, bastante la pared. Me había por aquí. Mira que sencillo esto. A ver, pared, establecer. Empezamos por lo difícil. A ver, aquí, una, una se supone ver, que el que hacer, propio sí. guardia antes de las paredes, ¿no? Bueno, eres tú el que marca el entorno, pero sí que te detecta objetos, deberían así si le sacan la actualización que te haga. Sí, si hubieran puesto, si hubieran puesto aquí un lidar o un sensor de profundidad, aquí ya está. Bien. Si no, ya a ser por los cables, no me hubiera costado tanto. ¿eh? Puedes definir el sofá, el escritorio, puerta, ventana. <risa> Así que no voy a decir ni nada. Lo importante es tener una pared libre para la experiencia del juego. Con mandos, ¿no? Te recomienda no, no, que... No hay hantar aquí, ¿no? No, hay ¿no? no, no hantar aquí. que yo... <risa> te recomiendan poner el guardián con un más amplio que las paredes reales, para que no te, no te, no te, pared, no te moleste la misión, ¿eh? En inglés perfecto. En ¿no? libre, bueno, todo en inglés, voz en inglés y no hay subtítulos. Oh, perfecto. Aquí, lo que, es, como, la, como la segunda parte, el primero ya le pusieron subtítulos. Eh, aquí nos está contando que, bueno, venimos de una operación médica que nos han hecho especial, nos han implantado un ojo biónico y nos han mandado de vuelta a casa en una maravillosa caja. Que es donde estamos encerrados. La verdad es que la sensación de estar dentro de la caja es muy buena hasta que tocas una pared y no, y no hay colisiones. Pero bueno, aquí nos recuerda que tenemos poder de agarrar objetos a distancia, lo que podemos lo que no podemos hacer, y la forma de salir de esta caja es tan sencilla como darle a este botón. Ox. Vaya. Pero no funciona. El primer rompecabezas. Vemos aquí que hay unos ventanucos. ¡Oh! Y, y empezamos ves, a ver ves tu ventana. Mi, re mi, re mi realidad. Vemos mi realidad. Me... Por cierto, me ha una mano. Esto ya me pasó varias veces. ¡Oh! Y vemos pues que hay como, no sé. Hago unos tapones, unas tapas, pues los cogemos con nuestros poderes a distancia. Con como una ducha con telequinesis, pues vamos a ver. Las mecánicas si me, desaparecen, la vida, las dos, la si me por... desaparecen las dos manos, mal, mal vamos. Ahora, ah, mira, me ha aparecido otra vez. Y eso dice que te ha pasado... Joder. Me ha pasado, la vez juego ya como cinco veces y me ha pasado pues tres, pero me desapareció una mano, no las dos. No, sin manos muy bien. Ah, bueno, a ver. Ahora ha vuelto a aparecer. Aquí donde está la otra ducha, Ahí. Tapita Bueno, como veis, hay unos cables, con lo cual es evidente que hay que hacer esto en las tres ventanucos. Vale. Ya he quitado las tres tapas. Y ahora sí que al darle al botón. Va a romper no Me, me riegan. Y se ha derretido la caja. ¿Eh? ¿Vale? Y ahora veis mi habitación, todas las vergüenzas que habéis visto alguna vez. Un cuadro, una cafetería Y una pistola en el suelo. Bueno. Sí, la verdad es que eso, cuando fallan las manos y ven la mano gigante ahí, es un poco... Bueno, eso que se ve ahí, sí. Dice que, que escaneemos una pared, la escaneamos. Ups, y descubrimos... Una trampa. Me ataca unas avispas robóticas. Bicho, quita. Quita, bicho. Quita, bicho, fuera por ahí. ¿No tenía una pistola o qué? Me costó, <risa> como, me costó como 30 segundos averiguar qué había que hacer, ¿eh? Me estuve espantando en moscas es un montón de ratos. Pero, ahí en el techo, a, no sé si veis. hay que mirar un poco más sensor. para arriba porque no, no lo vemos. Ahora sí. A ver. Ahora. Como no. son abejas robóticas. Pues ya se ha conseguido eliminar mojándolas con, con agua. Decías bueno. que, no era, que no era muy largo, ¿no? ¿no? No, nada, esto lo acaba en dos minutos. No, te lo digo porque no sé si, si conviene jugarlo entero. Por, por, por si alguien a ver, quiere jugar, yo también te lo digo. Es, lo voy a destripar completamente. O sea, el que no quiera. La no verdad es, es que te que me de avisado desde el principio. Esto es spoiler eh, al 100%. Porque es que el juego dura tres minutos no más Joder, Pero... es que se lo voy a un poquito más ¿eh? bueno una cosa es verlo otra cosa es vivirlo gratuito ¿eh? bueno que tenemos un implante en la retina ¿eh? ahora tenemos aquí visión retinal como las pantallas de los iPhones ¿eh? ya veis qué calidad ¿eh? qué pastura, a color qué maravilla qué resolución sí oh nos tocamos la cara vemos la visión luminol eh, lo que utilizaban ahí en Cese y Las Vegas para destruir los rastros de sed y sangre en las habitaciones de los hoteles. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora... ¡Oh! ¡Tras venenoso! ¡Más venenoso! ¿Cómo lo...? cómo ¿Eh? ¿Ah? hacerlo rápido porque si no mueres, si tengo que volver a empezar. ¿Eh? si muere ¿Se pues creo que sí. Eh, eh, que no me puedo distraer, que aquí hay otra cosa. Ha aparecido una trampa. A ver, ha aparecido esto. A ver, con el dominor, veo que tiene aquí algo. Ah, a ver si consigo aquí. Eh, no, aquí no hago nada. Ha aparecido algo en la... aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, si le acerco. Ahí. Ah, y veo que tiene, mira, es... A ver, va vale. a ver. Código secreto, gracias al minor. Bueno, sabes los números, pero no el orden, ¿no? No, pero esto, mira, esto lo voy a. Si no lo habéis visto mi bien, es un pute que os lo he por vosotros. Ahí, eh, tienes un pizca también. Bueno, y. ¿Se he ganado? Tengo... ¿Ya? ¿Ya está? 5 minutos 27 y porque me he entretenido mucho y hemos tenido problemas con las manos, que por cierto, me ha desaparecido una. No, no que eso de inmersión totalmente bueno, eh, ver, ver, los... verte la, la, la zarpa y en enorme. Bueno, podemos ver los títulos de crédito con visión normal, retina, más títulos de crédito con la visión retirón y más títulos de crédito con la versión, retinol, y con la versión y no hay más. ¿eh? Como, como te pregunta por aquí, Rogi, ¿aporta algo la realidad aumentada? ¿O, sea, ¿o crees que totalmente.? Eh, yo no, ya, varias... A ver, yo he, he probado ya varias experiencias de realidad aumentada. Recordad que aquí os enseñé una en la que creábamos trampas en habitación, Un dragón, es ahí un, un master. Esa me moló mucho. Hay otra en a Blood, que te conviertes en un planetario, la habitación, y abres el techo y ves las constelaciones, te va explicando. O sea, es decir, yo a la realidad aumentada, que, o mixta, que no era al principio muy partidario, fue experimentarla... Fijaros que la estamos experimentando con este nivel de pass de QS2 en blanco y negro y con una resolución malísima. Y aún así, a mí mmm, me ha convencido. Hay experiencias muy, muy chulas. Y esta de I Expect you to Die, Home Sweet Home, pues es gratis, es sencillita, pero la verdad es que jugarla merece la pena. Es divertido y es la típica que la puedes poner a las visitas y van a flipar. No, y aunque hayamos visto cómo te lo has pasado, estoy seguro que puedo jugarlo y quitando sí, sí, los no, tapones no, que no, se no. me ha quedado grabado esos tapones del principio <ríe> la, sen, la sensación de estar dentro de la casa de la, de la caja de bueno y, y abrir la ventanuco y, y ver que realmente estás bueno pasas de ver un mundo virtual al mundo, al yo creo mundo que real estas esta experiencias ganan cuando tú te mueves físicamente que tengas algo de espacio en tu casa claro sí a ver eh, yo de normal lo he jugado de pie y sin cables ahora como estoy aquí conectado aquí al pc y a los auriculares y todo sentadito. Esto es mucho mejor okay. jugarlo. O sea, habitación y de pie. ¿eh? Vamos a ver si ahora lanzo dale, la siguiente dale. que vamos a jugar. Dale. Se va a convertir vamos. en cirujano. Cirujano pues para. se convertir en cirujano y esta como <risa> no la iba a jugar yo, eh, pues no la.. Yo no la conozco, o sea que estoy sí, sí, completamente... yo, si estoy completamente. Yo tampoco. Sí, ponéis... yo tampoco. <risa> Se supone que, que se puede jugar con hand tracking, ¿eh? porque es de los mismos creadores de hand physics lab. Bueno, prueba primero con los mandos y luego cambiamos. El, el comienzo es igualito que al hand eh, physics lab, eh. Poner sí. las manos. Este es el estudio Holonautic. Es. De hecho parece que hayan reutilizado de... la imam esa. Sí. <risa> todo es muy parecido, todo es muy parecido, a ver. Ya, bueno, las físicas esas extrañas. Pero volan ¿eh? poses de manos, hay físicas. ¿eh? No está mal, hay ah, que se me engancha. <ríe> a ver si puedo. Todo... Sí, la es que la, lo que son las físicas están muy curradas. Uh, las físicas ¿eh? están muy curraditas. Eh, vamos a ver. Ah, aquí podré yo subir o bajar. Y... Settings. a ver, ¿cómo voy? Me cojo el lápiz para darle esto, ¿qué? ¿ok? Exit, no bien. creo. Achievements, créditos, Exit. Te has quedado como yo con Bollard. Sí, a ver no. cómo se empieza. Créditos no, a ver. Pues ya empezamos con, con la usabilidad, con la accesibilidad. Sí, estamos bien. Es ¿eh? gracioso esto, pero a ver cómo se empieza. Tocas Cerebro, con el dedo. No? órganos, paciencia. No, sí es que es igual que toque, ah, A ver, créditos. Ah, sí, qué ah, hago el dedo, está astil? Bueno, y con el lápiz también, eh. <risa> órganos internos. Este logros, creo, eh. Controles, set y nive ah, niveles. Coño, que no. Ah, venga, niveles. Joder. Parece ya está, ya. Que, que es como el Hanfis Islas, que tiene una serie de niveles que va desbloqueando, ¿no? Pues tiene toda la pinta. Vamos, a ver, ¿y aquí qué tengo que hacer? Pues un corazón. Pues que lo cojo. ¿Y qué? ¿Lo pongo aquí? Ah, claro, sí. Pon el corazón en el bol. Pues ya está. Pero pues te pone... La... Está, eh. si está, de... Está a puñal al corazón oh, Jesús, si ¿no le te tengo ni un puñal aquí Con el buchurix, ¿eh? Dios Qué asco <risa> Ahora tengo que curar al... <risa> ¿Cómo lo curo? No sé, con una cucharilla ¿Con esto? a ser que no ¿Cómo se cura un corazón? Es el de Que cure ¿Qué, qué, qué las heridas. ¿Cómo le cura las heridas al corazón? A ver, que es por aquí. Una jeringilla, no creo. A ver, una tirita, Un pegamento. Hombre, el primer punto ya estoy atascado. Bueno, las físicas un poco. A ver. Pues así va a ser que no sé qué no. Uh, eh, ¿qué? ¿le doy masaje? masaje cariaco, sí. alguien que le dé una pista eh, a ver, por aquí toma un poco de sangre, ¿necesitas? no eh, pastillitas de... a ver hombre, adrenalina, esto será ¡ah! ah, ah, ah, ah. vale, vale, vale atención, atención Ahora que cargar la adrenalina aquí, eh. así, Madre sí. mía, todo, todo esto con las manos tiene que ser bastante sí. más complicado, ¿no? ¿eh? Me, sí, sí si sí, me refiero a si sin los A ver, digo yo que o pinto así, o será con las jeringuillas de antes. Pues a ver. Yo... <risa> ha quedado aquí atascado. Madre <risa> mía. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde ha ido? Se me ha quedado solo y he vuelto aquí al cajón, pero tendrá... A lo mejor los otros te lo tienes en... en creo física, a ver, es que le dejaba elegir otro nivel, ¿sabes? Sí, hombre realidad si me atas con el primero, ¿eh? vamos a ver, que en vez de con eso, será con... No, con esto, ¿no? Yo creo que tiene que ser con esto, ¿no? Será lo más probable. Bueno, lo normal es que, que, que, que, caso, que eso, que eso joder, <risa> absorba, algo. se diga. Sí. <risa> Lo normal sería que esto sí, pero no, no, hay, sé cómo. no tenemos enfermeros en la sala. Yo, yo no soy, no, no es mi campo. Médicos, médico, un médico en la sala, un médico en la sala. Uy. Estamos bien, eh. Mira a ver si puedes volver al menú, Gaby, y prueba otra. A sí, sí, vamos a probar otra. Deberían vamos. guiarte un poco al principio. Quizás estamos empanados. Sí, sí. Menú, restar, no, main menú. No sé si va a poder, ¿eh? Claro, no, no se desbloquea el siguiente. ¡Joder, mira el dedo! <risa> Te lo parte. El mira, dedo ¿no? se me ¡Ay, ay, ay! Pues, pues bueno. Pues, pues, pues, eh, va, eh, vamos paso a paso, reintenta, vamos a concentrarnos. Centrate, no, sí. Gaby. Concentración. Yo he pasado toda la noche en el hospital, estoy sin dormir. ¿eh? Si esto como. ¿Qué es que te dice ahora? Bueno, poner el corazón en el gol, puesto, ahora apuñala al corazón. Hasta ahí, dale una apuñalada ligera, no te pasa. Una, una, una, una incisión. Sí. Bueno, pues no, ahí hay, que, hay que darle, pero bien. ¿Veis, tío? Listo. Vale. Ahora, inyecta adrenalina en el corazón. Si yo voy bien. Joder, pero eso diciendo. Aquí está, la, aquí está la adrenalina. Y ahora pues hay que coger joder, para la puerta. Cérrate. Y ahora hay que coger. Esto no, que es un spray. Y yo creo que iba bien. Es que, como ah, dicen, ¿cómo, como ¿cómo dicen en el chat, eso, tira para atrás, eso. ¿No? O sea, a ver, lo pongo esto aquí así. Tiro para atrás, no. Pero si tiras. La idea es buena, ¿eh? No, claro, si tiras Pero... para atrás no. Bueno, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? Bueno, la... ¿Ahora tiras para atrás y carga o qué? Pues no. Es que se te ha caído. <ríe> Madre mía. Yo lo meto hasta el fondo. Menos mal que, que vuelve a salir. Que no eres cirujano. Atrás. No. Eh, homonautic, por favor, eh, si este es el primer nivel, el sencillo. Ni quiero pensar como puede en los siguientes. No, Clavale no. en, en lo negro. En lo negro ahí, métele. Lo negro estoy clavando. Vale, se queda quieto. Se, queda, el... se queda, se queda, pero se te engancha ya la mano. Y se cae. Y se cae. Pues eso no está bien la física. Si es que supuestamente. Madre, lo ahí voy, está, ahí está, eh. Ahí claro, está. Y ahora tira, qué, tira. que dice... Tira para atrás. Eso es lo que quiero. Se ha ido todo el pasaco te estaba haciendo una, una ayuda, no creo, ¿no? Sí. A ver, a la quinta la vestida. Joder. Aquí aparecerá. Que lo hagamos en la goma negra, como haríamos en la realidad. A ver si tienes que quitarle el tapón. Yo qué sé, no. no, no, estas cosas no no tengo ni idea, eh. O sea, yo... Parece que no. Parece que no. Lo de clavarlo es buena idea. A ver, yo me que esos la... alguna vez he visto que hacen eso, pero no, no sé. Pero como dicen por echar, la verdad es que estas cosas son un poco frustrantes Mira, no, no, sí, sí, sí, sí. Mira te dice como que tienes que agarrar el remolo, efectivamente te lo dice, pero joder, pero, pero, pero luego cuando vas a hacerlo no termina de funcionar ¿Qué más es esto? Pues como le pasa esto a todo mucho, el mundo va a tener unas grandes críticas sin duda. De del juego, ¿eh? Pero y, Necesito y, parche uno, pero ya Y estas cosas frustran porque encima no tienes otro nivel no. O sea, es que si no te pasa este así, Fijaros que está claro, o sea, ahí vamos bien Hay que agarrar el émbolo A ver, pero Pero, pero, pero no. Haz una cosa, Gaby, porque La otra, es verdad que la que está comentando por el chat Que la otra pistola, bueno, pistola La otra herramienta que tienes, Tiene justo un hueco para cápsulas Ahí arriba Pues también podría ser pero esto sí que es A ver No, no, pero arriba eso no, no es verdad no, no, esto es. No. no pues será un antibiótico, a lo mejor. Si no te sacas la carrera, no, no puedo hacer esto, Gaby, de medicina. No, medicina no, ¿eh? Medicina no voy a hacer, eso lo tengo claro. Yo, o sea, hasta aquí llego. ¿Vale? Y aquí yo diría que es lo que quiero hacer, ¿no? Se supone que le das de la agarre, ahora la has agarrado. Giras a la izquierda, ¿Qué? derecha, la das hacia atrás, sería lo normal, digo yo. Giro, giro, ¿no? Se cae lo de. Lo de... Ah, no, no. Bueno, yo creo que puedes arrancar el iron war, Gaby. <risa> <risa> a ver. Oye, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos el, al paciente? Estoy corazón. Yo creo que. <risa> o sea, mira que nunca he sido. Ya sabéis que soy muy, muy positivo, pero la o sea, primera impresión de, de este juego no es sin duda como sí, como, sí. como Fish Lab. No, a mí sí. Hans me gustó. A mí me encanta. Pues, pues, bueno, pues no estaba previsto, pero si queréis, ya que eh, también sí, se ha dale, hoy... Dale caña. En la tienda principal... Este, ya que, ya ya que os hemos hecho esperar, pues un 3x2 3 <ríe> 3 <por> <ríe> o 3x1 <por> casi. <ríe> y a este jugado. Porque me encantan los juegos de defensa de la torre. Este es un defensa de la torre clásico pero en, en VR. Estaba en, en Aflat y ha llegado hoy a la tienda principal. Te podías comer corazón. Y en castellano, eh, atención, que venía el menú en castellano. Menú principal, actualizaciones, juega. ¿Eh? Eso está bien. 24 de julio de 2232, este es el primer oficial. Graves, Avalon, se ha estrellado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, en castellano, en español. Pero voces en inglés si sí tienen, ¿no? supongo. Voces en inglés, o oh, no puede ser. Mira, aquí vosotros no lo apreciaréis, pero esta pantalla es, digamos, 3D. Estoy como viendo avatar. Entonces, por cierto, Surgenier, Sur el que acabamos de probar del cirujano, son 10 euros. Por lo menos ahí nos han pasado. Y tiene ya cuatro calificaciones claro. positivas. Dios, un motor, ¿eh? Pero este a ver, pues, no, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que no, no te guíes, no te, no sé. Eso es primer nivel, ver... El primer nivel, yo que sé lo, digo, es lo bueno, que siempre, igual que con bola el otro día olvidaros olvidar del surgenier bueno, y vamos, sí. miraros, fijaros este escenario tipo maqueta, que esto siempre mola ¿eh? y es un juego de defensa de torre, con lo cual los enemigos nos van a venir por aquí, van a atacar a nuestra cambiar la, la escala de, de, de, es de lo que ves o que como un demeo, acercarte eh, no, me puedo, mover, me puedo mover por el escenario pero no se puede hacer más grande más pequeño vamos a construir una torreta estos son 15 euros Y ha llegado hoy a la tienda y vamos a construir Y vamos a construir Otra torreta Y e iniciamos la, la oleada Aparte de las torretas, también tienes un dron en la mano Que puedes aprovechar Para disparar, con un disparo Sencillo <risa> O con un disparo potente ¡Bum! Bueno, ¿eh? bueno este Da lo que promete o sea, Si os gustan los juegos de defensa De la torre no, no controlas como tú, tú ¿eh? como otros que bajas tú ahí a, a disparar, ¿no? Eh, no. No, este es en, en perspectiva, digamos, modo Dios. ¿eh? Otra oleada, pues vamos a hacer. Y, este? y aquí la, la VR ver... más allá de... O sea, quiero decir... Bueno, pues... Es de esto, a mí estos juegos que se ven en tercera, o sea, en tercera persona, sí, en, Más allá de la inmersión y tal... Es que la maqueta me, me encanta visualmente, gráficamente, me parece que es muy chulo. Tiene colores, tiene iluminación. O eh, este no le voy a poner de momento ningún defecto. ¿eh? Es un defensa de la torre clásico en realidad virtual, ni más ni menos que tú, bueno, con la... tú, solo... tú en las manos solo pones lo que son las torretas, ¿no? Y tal. En las manos pones las torretas o las actualizas. Vamos a poner una en cada pues si los en dos sitios. Y también con la nave, con este dron, atacas, ya te llevo de dos formas. O así, disparo un tipo ráfaga o vale. acumulando un rayo potente. cada vez es un añadido. Que, que, que en plano... ya se ha convertido esto en un poco matamarcianos también I, I, I, I. No, eso lo estaba comparando porque el género este en plano pues también es muy común ¿no? ¿por, por, por qué aporta la guerra aparte eh. de la inmersión? no bueno, pues voy a ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? a ver, mira ah, a actualizar esa torreta ah, no tengo fondos fondo suficiente oh, bueno pues vamos a ver ahora me van a atacar por ahí, pues necesito construir una torreta aquí también, como comentan aquí, supongo que no puedes poner como el de medio el tablero, ver, o sea, sí, no. bueno, cambiarlo para, para no, no. Para, para, mirar, para mirar al frente y así No, este es... es lo malo, el Little City este también, está... que, que, que estaba mirando un poco hacia abajo, pero bueno. Estos juegos viene bien el vídeo con el fisioterapeuta del otro día, ¿eh? Porque también estos días he estado probando el DMEO con realidad mixta y acabas, y acabas mirando para abajo y acabas con, el, con las cervicales un poco resentidas, la verdad. Gaby, nos acaban de dar la solución por el chat. Tienes que darle con lo, con lo verde al corazón, dicen. Con el humo verde, pero donde tenía el corte. Pues ya la había dado. No sé, bueno, ahora, ahora si quieres, al final, hacemos una última prueba. Sí que... Venga, pues. Bueno, este va a ser así, ¿eh? con distintos escenarios Si consigo pasar este, actualizando Torretas, cambiando Armas, también puedes avisar A la, a la artillería para que dispare una ráfaga De misiles, si queréis, Volvemos al del corazón No, no, tú lo que, que me digas. Que, que me están engañando no, no, no, no, es que me están engañando Es que dice que luego tienes que meterle la adrenalina Claro, pero No sé, no sé, bueno, luego le luego hacemos Una última prueba, sí, sigue si seis más o sea que es un juego defensor de torre. De no será mejor que haga un vídeo corto yo, otro día de ese. Del surgener, pues sí, quizá. O, o tú. <risa> sí, yo. No. Claro, claro. Aquí me has metido a mí la, la papeleta de. A ver. Upgrade. Ay, estoy haciendo daños. No se puede hablar. Actualizar la torreta mejorarla. La torreta está esperando automáticamente y, y tú con la navecita. Y ¿eh? yo con la navecita. Y ¿eh? yo con la navecita. Me van a venir por aquí. A ver cuánto dinero tengo. 175. Pues no me llega para actualizar. ¿no? A nivel visual, este juego me, me gusta dentro de su sencillez, pero los, los colores, la, la escala de los edificios, pues bueno, esta especie de minerales luminosos, pues le da un cierto encanto al al juego y fijaros la navecilla que echa a Hugo, que nos hemos estrellado aquí en un planeta, o bueno, misión fallada, por entretenerme hablando con vosotros, y como veis pues tenemos de momento una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete misiones y hay más, ¿eh? y hay más, eso es el primer mapa, si queréis vemos un poco las opciones, configuración, lenguaje español, Rotación por grados o giro suave, volumen vale. de la música y los controles, pues te explica qué haces con cada uno: a ver, girar, disparar. No tiene mucho, pero tampoco le hace falta más. Tiene, creo yo, que es lo importante: spanish, giro por grados, por tramos y giro suave. Vale, ¿Eh? pues si quieres, vamos a hacer un último intento. Porque parece que sí que había. ¿Qué que que quieres? El... Que vaya al lado corazón, de verdad, de la buena. Oh, oh. Venga, sí, Yo soy quitamos, muy obediente. A ver, si nos quitamos la Para pa que soy luego no diga. Que si nos, estaba, si nos, estaba arriba. Estaba otra arriba. cosa. El no, sí, ya lo sé. Pero ya ah, vale. otra, otra realista. Bueno. Tampoco. Que sois unos viciosos. No os gustan más que los directos de una hora. No os gustan <ríe> los contenidos cortos. <ríe> Bonitas. Odin, vale aquí, eh, niveles a ver, niveles quiero sacar solo un dedo está vale, ya sacado, ahí. Eh. No está ya. ah, vale, joder estoy, estoy... <risa> perdón, está estaba ah, ya ofuscado. estoy ofuscado. me marea la sangre poner el corazón en el cuchero lo pongo premio, acuchillar el corazón, pues lo acuchillo, aquí en la vena está. misión cumplida, eh, quita, bicho, ahí el pobre Sandra, inyectar, inyectar, inyect, adrenaline inger, inyectar ah, según decía, en el chat, España primero le sí tiras que dar con lo verde en la, en la zona no, no, de herida os, os, os voy a hacer caso, ¿eh? os he dicho que <risa> soy obediente y si Ahí. no, no será por no intentarlo desinfecto yo, si queréis lo pinto de verde pero yo ya, eh pues bueno, parece que ha dejado de salir sangre o no sé Voy a por la adrenalina. Ahí está la adrenalina. A ver, ¿estos más cajones? Estos últimos están vacíos. No, ¿Cuál? Es esa, es esa. Es esta. Sí. Acá. Yo lo que haría en la vida real sería vale. meterlo por aquí vale, y ahora apunta hacia arriba o, o sea, por lo que ¡Oh! oye, ahora, ahora eh, ha funcionado sí. eh. ha eh, funcionado, eh. ahora antes no ha funcionado he chítale ahora, ahora. <risa> pues... bueno, ha funcionado, pero creo que me he vaciado la, la, la esto sin querer, porque no ha funcionado <risa> A ver, vamos a intentarlo. Venga, a ver, eh ya, está dentro. A ver. ¿Y ahora qué? A ver. Es más, mira. A ver, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Vale. Ay, ah, sale el bote solo. Sale el bote solo. Casi te se lo quita de tiempo, pero ahora sí. Pero es que te he visto como se te ha vaciado, le estabas pulsando el gatillo o qué? Ya. Pues... Vale, eh. Vale, <risa> mía. Yo Está adentro. Sí, sí, sí Paca, tiene. Sí tiene hand tracking, pero si está acostando con los mandos, imagínate con el hand tracking. Vale. Ya está. ¿Qué quieres que haga yo ya? Pues ahora, ahora tienes, qué. Tienes que cambiar. Coger corazón con la mano en chuta, ley, rápido. Chuto cómo? No, pero, pero, pero. ¿Qué? <risa> pero, este no... claro, claro, pero si te... lo quito, se vacía. Pero tiene que ser rápido. A ver, yo lo quito. Ah, pues sí es que se va a rápido. ¿Esa vaciada? ¿Esa vaciada? ¿Uno quiere decir que haga yo esto? Madre mía, que. Qué... Aparte, aparte que se engancha todo. Esto es peor que pongo en ese sentido. Sí. Vale. Saca eso. Ah, su claro, ropa, yo creo ¿verdad? que, que, que ¿sí? si no lo sueltas lo de atrás, claro, es que también. para que vaya tela. Yo creo que de verdad ahora, tienes que haber hecho. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ahora. Joder. Yo creo que yo no, no lo Ya, más. más o menos. <risas> joder, joder. Este ha salido ya. Está ya disponible por 10 euros en la tienda oficial. Pero vamos, yo por lo que estoy viendo es ahora, un juego... Quita la A ver, ¿ahora qué? ¿Te quitas solo o te tengo que quitar yo? Venga. <risa> no, ¿Qué que tú. Si, <risa> lo quito, si, lo quita, si lo quito se vacía. Si lo quitas... Si lo quitas forma, te amo ya. Si lo quita se vacía A ver, vamos, a ver A ver, así, así, así Así, así lo tengo, ¿eh? Así, ¿eh? Atención, no se ha vaciado venga, Ahora clávale ahí lo sin miedo Ahí, clavale, ahí venga Oye, clava así, para eso, para eso hay que aceptar Ahí <risa> ah, Venga, oh, premio a ver, a ver, venga. Eh, que lo he <risa> conseguido Y si fuera un paciente de verdad, estaría muerto ya sé, vamos. Ahora, usa el desprivilador. La pistola, <risa> ¿El desfibrador es esto? Sí, ¿no? ¿El desfibrador será esto? Pero, sí. ¿dónde estás? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo cojo? Ah, mira, ahí está. Ah, que tengo dos. Loading y ready. Wow. Misión cumplida. Late, late. Lo he salvado. Just ¡Oh, Nike don! Lo he hecho muy bien. <risa> <risa> no, retry no o sea, sí, eh, y ahora siguiente y, y no tienen ¿Tiene eso, este? hay Tiene que ir al menú otra vez estas cosillas hola venga, ahora vamos a operación de cerebro extracción de fragmentos oye, sabéis que yo soy muy aprensivo y que me mareo si veo hambre sangre de verdad, madre la madre rosa <risa> hola guapo ¿qué te dice? ¿para la noche? ¿has la... pasado? ¿en la discoteca? bueno, a ver, extraele eh, los cuerpos extraños Sí, tiré, oh, tiré. Tienes... <ríe> mira, mira, te está mirando. ¡Ah! Oh, esto, es, esto es el juego que hay operando, operación. La música puede ser un poco rayante, ¿no? O al menos. Siempre la misma canción. A ver. En el ojo, ¿no? Por Dios. <ríe> ¡Ah! <ríe> Ah, yo eso no sería mejor cogerlo con la mano Pues yo que sé <risa> Me parece que no, con esto antes iba bien pero ahora ha dejado de funcionar esto ha La verdad es que, que ver, coincido contigo que es un poco World ah, Wars, la física Están ahí un wow. poco Uy O sea, la idea no me parece mala Pero la puta ya, ya salió me principio me en, en la 2000 falta. Creo que fue en 2016 cuando salió el Surion Simulator Experience VR, que era un poco similar un poco en esto, a, eh. a, a, al sentido cómico. Madre mía, es que se va a morir. ¡Venga! Joder, este clavo que se ha clavado aquí. Ya. ¿Está sangrando? No, ya sé que está sangrando, ¿y ahora qué? Eh, ¿Qué le hago? Con eso claro. le cura, sí. <risa> El ojo sí. también, estaba Ya, ah, no, por aquí también tiene. ¡Wow! ¡Oh, ¡Milagro! Ya está la pinta de verde. ¿En serio? ¡Wow! ¡Vivirá, dice! No, no hay un next. O Se oh. tengo que ir al menú. Si sí, lo de esas cosillas. Bueno, vemos uno más Uf. y. Bueno, y uno más y ya, eh. Que vale, llevo 24 horas en el hospital y encima vengo aquí a casa y me hacéis trabajar en el hospital. Este me iba a tocar a mí. Eh, stop breathing, stop beating. Ponle el respirador. Y, igual, que le ponga el respirador. Venga. Tú respira. Prende. A ver, vale, cara. Bombea. ¿No? Ay, vale, ahí, ahí. Bombea, bombea. Dúa cardia en masa. O sea, dale un masaje cardíaco. masaje cardíaco. ¿Y esto qué? ¿Y ¿Cómo? Así. Dios, le va no. a arreglar el pecho ¿Cómo se hace un masaje cardíaco? Con esto, con el estirador todavía no Si ¿Sí, te doy así es con el Si ¿Sí te doy con un pez Si ¿Sí, esto es muy realista, no es Uy, Muerte cerebral Si sí, es lo que estoy yo, en muerte cerebral Bueno, bueno venga, yo David, lo dejo Vente al centro No sufran más <ríe> Madre mía. Y de hermoso. Estamos ya fuera, Gaby. Sí, sí. Bueno, Así que pues, estoy fuera. pues a ver, hemos jugado primero I expect You To Die. Que es una experiencia ah, gratuita. ¡Que vuelva! Para realidad aumentada, realidad mixta. Con, para Quest 2 en blanco y negro. Y para Quest Pro en color, si tenés Quest Pro. Pues lo podéis jugar en color. Y como hemos dicho, una experiencia muy básica, 5 minutos, todo en inglés con mando se juega, mecánicas similares a Expect You To Die, pero merece la pena probarlo. Eso es lo que decía. Sí. De los tres de los tres que he jugado, I Expect You To Die, eh, sí, recomendable por experimentar con la realidad mixta, y encima es gratis, pues... Que tampoco se puede pedir mucho, que durara 15 minutos en vez de 3, pues eh, sí, la verdad que se le podía pedir eso. O que estuvieran dobladas las voces en español, pues también, pero... Sí, es lo que hay. Sí, es que podría haber sido así como dice, pero oye. No, bueno, es una experiencia que han sacado de título de lanzamiento de West Pro, básicamente. Porque va a ser el 25 de octubre. En fin. No me hagas reír. Me <risa> ya, ya. Pues eh, bueno, nada, y, no, sí, eh, sí. y el segundo que hemos probado, que es este. El segundo que hemos probado y el cuarto, el surginer, eh, yo creo que necesita pues un parche del día uno, aparte pues, de un jugador un poco más experto que yo. Que eh, yo me lo pasé muy bien con el Hans Physic Lab. Sí, el Hans Physic Lab. Grandes, era más, más tenía grandes diría. expectativas con este. Tenía grandes expectativas con el Sur Junior Y la verdad es que no es que me haya atascado con el, con el puzzle inicial. Es que estábamos haciendo lo que realmente parecía que había que hacer. Pero no funcionaba por problemas de las físicas. Se engancha todo con todo. Sí. Eh, yo creo que le tienen que dar un curidillo, un barnizado y un lijao, y entonces puede ser una experiencia que yo entonces diría que será divertida y recomendable. Ahora mismo, pues bueno, por 10 eurillos, bueno, yo qué sé. Si estáis haciendo el MIR, especialidad de cirugía, pues tal vez. Si no, eh, no. Ver, y el típico, que a mí sí que me ha gustado es el, el... Sí, el Iron el Ward. Sí. Sí, y no el que guste, sí que me ha gustado no es el Ward, porque, porque es un juego de defensa de la torre, que es un género que a mí siempre hay que... Siempre me, me gusta, me entretiene, lo suelo jugar mucho en móviles, en momentos tontos, aburridos, no todo es VR y nada más. Y esto es todo por hoy, por mi, hoy por mi parte, que se me va la voz. Así que juegazos los que han llegado hoy a la tienda de Quest. Llegaron el martes también para la lanzamiento de Quest Pro, pues vamos, o sea... 5 estrellas, triples A, todo y como es la realidad virtual una de cal, otra de arena y hoy pues una de sangre y otra de tirita pues sí bueno, ya tenemos aquí la música de despedida, muchas gracias perdonad de nuevo eh, bueno, ya sabéis, el, el retraso del principio, si no estáis sí. viendo han diferido por... gracias por vuestra santa paciencia <risa> no os habréis dado cuenta, han diferido, claro, lógicamente pero eso, que volvemos el domingo con la hora virtual, que haremos unos titulares en rápido, por así decirlo, bueno, ya los conocéis, eh, eh, será media hora seguro, pero luego eh, es. tendremos Quest Pro, porque tenemos ya Quest Pro. Y... ¡Tenemos Quest Pro! ¡Tenemos Quest Pro! Bueno, <risa> las tiene Oscar, las tiene sí, Oscar, claro, están en el laboratorio y la nada, y supongo no que haremos si un, como hicimos con, con Pico 4 aquel review preliminar supongo que será algo similar lo que haremos hablaremos de todas sus características de cuáles son las impresiones iniciales y ya llegará más tarde el análisis y, y tal y la semana siguiente como, como es fiesta, pues volveremos uh -huh. el jueves ya después bueno, pues, pues muchas gracias lo dicho, muchas gracias Gaby por el esfuerzo, fru la frustración ahí <ríe> cosas del directo y igualmente muchas gracias Robiano y nos vemos el domingo hasta luego